Bienvenido a darte de alta en Healy en 3 minutos. Uh, lo primero que hacemos es poner en la URL la dirección que nos haya dado nuestro referente, nuestro partner, o puedes poner este número con la URL que te pongo a continuación en el vídeo. Una vez tú pones este esta URL, en este caso 2185-3547-3529, se abre automáticamente una página. ...donde le das en el acceso que te pone... ...en la pestaña que veremos a continuación... ...aquí... Uh, ...le das en Yes, this is my refer... ...y a partir de ahí ya... ...te da acceso a empezar todo el proceso de alta... ...vale, iremos pasando por pantallas... ...si va muy rápido... Uh, ...le vas dando la pausa al vídeo... ...y puedes ir a tu ritmo, ¿no? no nos estresemos... ...es una cosa para disfrutarla... ...le damos acceso a todas las cookies pues para no complicarnos la, la vida y hacer que funcione bien la página y que no tengamos ninguna dificultad. Una vez le damos el acceso a las cookies, tenemos arriba a la derecha el idioma, si alguien ve en inglés o en otro idioma que nos asuste y que utilice el idioma que más le, le convenga y vamos bueno, el suyo, lógicamente. Después de cambiar el idioma podemos entender arriba que nos da el acceso, ponemos el acceso, tocamos en acceder, se abre una pestaña, tocamos en crear una cuenta y a partir de aquí empezamos el proceso de ir rellenando con nuestros datos, uh, que es lo que será nuestra referencia y nuestra, nuestra guía. Le damos en la parte de arriba que te he marcado porque tienes más ventajas que no si das abajo en la otra opción, ¿de acuerdo? En este lugar, en, en el saludo, señor, señora, etcétera, nombre, apellidos, ya sale automático la referencia y ojo que solo es un nombre y un apellido. vale En la zona de España estamos acostumbrados a usar dos y eso luego nos puede dar errores. Aquí lo mismo, vamos, seguimos más abajo y vamos teniendo pues eso el país, la dirección, el resto, el número del código, la población, la localidad y ciudad ya te saldrán con el el código y cuando llegamos aquí simplemente le damos accedemos a las tres opciones que nos dan y le damos a registrarse y cuando te registras automáticamente contamos en 3 2 1 te llegará un correo unos una serie de correos que tú los vas activando vale una vez activados después ya puedes acceder aquí fíjate que el nombre de usuario o correo electrónico pones tu email y abajo la contraseña primero, la que te hayan mandado. Después ya la cambiarás por, por la que tú quieras cuando domines un poco más. Después accedes a esta página y desde esta página es desde donde te moverás hacia lo que te interesa hacer en un momento u otro. Y, pero aquí ya estás dado de alta. Y nada más. Bienvenido a Hilly. Un saludo. Cualquier duda, cualquier pregunta la puedes poner abajo y te la iré contestando.